Gracias, Francis. A Carolina, a Yerjan, la Antigua, al equipo que nos permite cada día llegar a ustedes, que está ahí detrás de cámara, y en el máster de este Canal 10. Miren, eh, hoy es día de la concienciación con relación al ruido ambiental, al manejo del ruido. Hace muchos años. Nosotros teníamos una sociedad un tanto rural, a pesar de que fuera en la ciudad, pero las ciudades eran más o menos rurales. Yo recuerdo que, siendo muy, muy muchacho, eh, el barrio San Martín, Rabuechivo, que fue donde me crié, era realmente un, un lugar donde no había acera, contene, eh, las aguas corrían por una zanja, unos zanjones que habían grandísimos donde uno incluso, como muchacho, se metía a pescar ahí, de esos pececitos pequeñitos. Ese era, eso era un deporte, a volar chichigo en la calle, porque no pasaba nadie. Apenas una bicicleta, una bicicleta de canasto, una, una cosa así, el carro era muy difícil. O sea. Entonces, eh, en ese tiempo, el ruido no afectaba tanto, porque... Primero, nadie tenía conciencia del tema de, el de los decibeles, ¿no? Nadie había oído hablar de lo que era un decibelímetro, que es un, es un aparato que mide la intensidad del ruido. Muy sensible. Exacto, muy sensible. Nadie eh, entendía que el, el ruido realmente te, te podía afectar la salud. Y eso eh, se ha descubierto luego, se, se, se determinó luego. El ruido afecta a la salud. Nosotros en este país somos un lugar, somos una nación, una sociedad de gente muy desaforada, de gente eh, poco dado al respeto del espacio ajeno. No nos importa el espacio, el espacio ajeno, nos importa el espacio nuestro. Es decir, el hecho de que usted haya comprado en un edificio de apartamento, en un condominio de apartamento, usted sea un, un, un conviviente, condomine en ese lugar... ...y que ese apartamento sea suyo... ...y que usted desembolsó 6, 7 u 8 millones de pesos por él... ...eso no le da derecho a molestar al vecino... ...que está viviendo en un apartamento alquilado... ...que es propiedad de otra persona... Fíjese el desequilibrio... ...estoy hablando de alguien que es casi un, casi un intruso... ...pero eh, yo soy el propietario... Pero eso no me da derecho a subir a más de 80 decibeles el, el, un, un radio, un equipo de música enorme. Tampoco yo tengo derecho a colocar un, una, un, una camioneta, un, una van o cualquier otro vehículo con un sistema de bocina eh, grandísimo. Eh, yo no puedo eh, tener, por ejemplo, un taller en medio de la ciudad, en un barrio. Donde, donde, donde tengo que hacer ruido para probar la, el, el trabajo que le hice a la motocicleta. O, por ejemplo, los que, lo que montan música a los vehículos, que tienen una música todo lo que da. O sea, somos realmente un lugar de gente desaforada, muy desaforada. Pero también tenemos entronizado en el alma de cada dominicano una actitud de ser una gente que no nos importa el otro. O sea, que vivimos se mude. Con, con un. ¿eh? Que se mude. Exacto. Vivimos con un individualismo que nos está el matando. El que no le guste que se mude. Exacto. El que no le guste que se mude, dice Francis. Óigame, eh, vivimos con un individualismo que nos está matando como sociedad. Porque no estamos respetando a los demás. No estamos respetando el espacio de otro, no estamos haciendo acopio eh, de lo que decía Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz, una frase muy manida, una frase muy usada, una frase muy trabajada. Aquí la gente, aquí señores, aquí la gente tiene un taller de pintura y desabolladura entre el medio, en una, en una manzana, donde lo que, que le queda alrededor y en el frente son casas de familia. Eso mata, el, el polvillo que deja el ferret después que se le pone a un carro y comienza a pulirse, a lijarse, eso mata. La gente incluso no sabía, y por eso deja, dejaron de hacerse las urbanizaciones con eso, que las bestos cemento, que es esa, eran esas planchas que eran, eran para techar, que eran prácticamente una, un... un, un un, un combinado ¿no? de diferentes materiales pero ese combinado de diferentes materiales provoca cáncer y por eso dejaron de hacerlo, por eso dejaron de, de fabricarlo y en los, hay, en, los, en los países desarrollados donde se llegaron a usar, pues todo fue descontinuado. Nosotros todavía tenemos en algunas urbanizaciones, todavía quedan algunas casas en la urbanización La Pangola, aquí en San Francisco con asbestos cementos, pero eso hace daño. Y así por el estilo. Pero sobre todo el tema del ruido. El tema del ruido es un tema terrible. Aquí hay, por ejemplo, mire, ahí en la calle, en la calle eh, Padre Brea, Padre Brea si sí, la Padre Brea cuando dobla allá abajo, al final con, la, con esa esquina, no me acuerdo cómo se llama esa calle, eh, ahí en el capacito, hay dos negocios que están uno frente al otro y ese es el eterno problema del barrio porque ellos se hacen competencia. Son dos bares que están abiertos desde la mañana, una cosa que uno, uno, uno, uno piensa, pero bueno, ¿y cómo es posible que un lunes a las 9 de la mañana usted encuentre un grupo de gente bebiendo romo en, un, en, un, en el barrio y con una música todo lo que da? ¿Ustedes me entienden? Y la gente donde quiera que está, que se sienta a tomarse una cerveza o a tomarse cualquier cosa, y una vez quiere poner un radio a todo lo que da. Sin importarle que el vecino esté durmiendo, sin importarle que el vecino eh, tenga un enfermo, sin importarle que el vecino sea un hombre viejo, de edad, que necesita un nivel de tranquilidad adecuado, donde quiera aquí se arma un can. Y lo peor de todo es que los colmados que eran lugares exclusivamente para comprar arroz, habichuela, sal, salsa, aceite. Ese, ese colmado se ha convertido en un colmadón donde hay más romo que, que, que arroz. Hay más romo que arroz. El colmado de hoy, sí, yo, yo lo veo. En el colmado de hoy. Usted va y se para en el frente y usted lo que ve es... Una, una distribución de muchos tipos de marcas. Señores, pero <risa> yo encontré en en naranjo dulce sí, un colmado dulce. un colmado que, que vende hasta macalán digo cuidado todo no, no no cuidado ¿Es que eh. Macalan, sí, de hay verdad que sí. no pero no no no, sí, no no no no, no, no, no, no. dónde es eso yo te voy a traer la, yo te voy a decir ahorita te voy a traer la, una foto de de, de de cantería, de verdad cuando yo lo vi Ey. me quedé sorprendido porque yo fui y no te dio la suspicacia de pensar que fuera un Macalan disfrazado. No, pero mira. Yo fui a comprar tres libras de maíz para un pollo que, te, Oye, que se me acabó. Y cuando hago así que me paro y veo, este es <risa> Tú estás relajando. <risa> para que lo sepas. No, no. que naranjo dulce. Es naranjo dulce. En la planación, no es allá naranjo arriba. dulce. Allá arriba. Mira. Señores. Bueno, señores pero perdón, ¿te, expliquen ¿te? que es más cara, para los que no saben. Bueno, el Macallan <risa> es un, <risa> un whisky, <risa> whisky, pero es eh, muy caro. Pero okay, ¿no? fino. Lo vi marcado casi a cuatro mil pesos. ¿Y en Naranjo Dulce había uno? Sí, pero un colmado había... ¿Pero no es falso? Yo no o sé. Pues lo habría lo que preguntar. Lo habría que preguntar, pero mira <risa> bueno. lo vi para acá. Miren, señores, lo que quiero decir al final, lo que quiero decir al final es que es el momento en que nosotros tomemos conciencia, es el momento en que las autoridades, cuando alguien llame diciéndole, mire, tengo una música aquí desde las 5 de la tarde y son las 12 de la noche y no apagan esa música... Es que para que el 911 acuda Es para que la autoridad de medio ambiente acuda No hay cosa más terrible que el ruido El daño que hace el ruido es irreversible Es irreversible Y nosotros tenemos mucha, mucha eh, eh, eh, Mucho desprecio por el derecho ajeno Y por eso hacemos ese tipo de... Gracias negocio. Amado por ese comentario Y en, el, me en me lo adelante Yo pienso como hablar No, no hoy y no más adelante, sobre la responsabilidad del derecho de propiedad que se tiene. El hecho de que usted sea propietario no es verdad que usted puede hacer lo que le claro. venga en gana, porque eso está regulado por ley. Claro. Y cuando se habla de condominio, usted es un condominio Exacto. y donde hay áreas comunes donde todos deben respetarse mutuamente. Una llamadita? Llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día. Emanolo, eh, espero que ustedes estén bien. Yo tengo dos presión de 30 segundos. La primera es eh, Yo viendo a señorita Hablando de las cuatro causales Ella habló de, de dos personas tres tres, no, no. Que murieron Es la causa pero, de ella y de las tres más pero Frank. Ok, de las cuatro causales Que ella no. estaba hablando <risa> Ella estaba hablando respecto a dos personas Que perdieron la vida sí. Pero ella no se ha puesto a pensar En los cientos y cientos de niños Que han perdido la vida Inocentemente Que lo han matado la madre, Que lo han matado la madre Ella no ha pensado en eso eso es lo que yo quería expresar sí. Ellos toman... y la otra parte ya terminando ese tema era del video que yo mandé ahorita oigan eso, eso queda en la número 14 de la profesora Guambo de los maestros ah es aquí ¿no? oye lo que está sucediendo ahí ese, eso está tapado ese, esa, esa cloaca por ahí sí. parece que está tapada pero esa casa lo que ha hecho es que le han hecho un hoyo hay registro para que toda la fecal salga por ahí y siga por lo, por, lo, por, lo, por, lo, eh, por la acera como le he señalado una solución de... doméstica e irresponsable porque es una irresponsabilidad exactamente entonces oye todos los vecinos por ahí porque somos gente de paz no somos gente de problemas no pero oye, tienen que denunciar todos los vecinos por ahí se están tragando el mal olor y ay, nada más Dios. se están quejando Manuel, que fueron Han Napa. Ido a, a de, donde ellos perdón y él no hace ni caso de eso Ay, ¿Fueron Dios. a INAPA, Manolo? ¿Fueron ¿Está? a INAPA? Sí, pero está bien. Yo lo estoy denunciando por aquí porque Sí, yo sí, sé pero si fueron, fueron a INAPA. A la, la pregunta es, Manolo, si fueron ya a INAPA. Porque es INAPA es la institución que tiene que darle un eh, resultado a ese problema. Es, estamos planeando eh, una Junta de y a INAPA para ese caso. Ok, perfecto. Pero mientras sí. tanto... Eh, Manolo, está Sí, mi amor, gracias Manolo, Bien. pero debe Muchas de saber gracias, a los amigos televidentes que deben de ir a la institución correspondiente, aunque pongan la denuncia pública, ya si en INAPA no le dan respuesta, pues entonces usted no hace llegar Perfecto. la información.